Este 2021 la industria farmacéutica veterinaria presentó su quincuagésima convención anual. El balance es cómo tienes que aprender a tener la capacidad de la resiliencia, la capacidad de innovación. Y con tres días de trabajos, más de 10 horas de encuentros y una decena de ponencias, se transmitió un mensaje de unión y fortaleza. El balance es que juntos, colaborando, comprometidos, Podemos tener resultados óptimos que permitan hoy por hoy seguir eh, diciendo lo que representa esta industria farmaveterinaria en México, que es una industria esencial y estratégica, sobre todo para eh, la generación de alimentos sanos. Este año, segundo en donde la convención de la Infarbet se realizó, completamente virtual, dio muestra del factor adaptación. Hoy esta industria deja huella de todo el trabajo que está haciendo y que nos deja seguir innovando, seguir planeando, seguir eh, llevando a cabo proyectos. No podemos, por ejemplo, hoy despegarnos de estos temas ya digitales. Pero también abrió el escenario para lo siguiente, que puede ir de la mano con un próximo evento presencial en 2022. Eh, y habrá tiempo, seguramente, y además sirva como una invitación que nuestra convención 51 primera esperamos hacerla ya de una forma presencial. Primero... Eh, que nos llevan en esta obligatoriedad de aportar en pro de la salud animal, del bienestar animal, creyentes de este concepto One Health, ¿no? salud animal, salud pública, también la responsabilidad del medio ambiente y donde podamos colaborar en unión, en alianza. La convención de este año, que reunió a los líderes del subsector pecuario de la industria primaria, permitió dar voz, en un solo foro, a las necesidades puntuales de cada actividad. El compromiso y el acompañamiento que nosotros tenemos con los porcicultores de México, es poder apoyarlos. Ellos necesitan eh, recurso, indudablemente hoy sabemos que eh, pues en apoyos gubernamentales no los hay, pero necesitan recurso para poder eh, seguir operando o prever más bien en este caso para prever un fondo de aseguramiento. hablado acerca de cuáles son aquellos temas en los que podemos ir juntos. Eh, quisiera hacer referencia muy importante a la, a la seguridad alimentaria. Y esa era la idea, escuchar los trabajos que han hecho, las oportunidades, los casos de éxito, pero también en dónde podemos ir juntos. Cuando, cuando alguien tiene un tema en específico y va solo, puedes conseguirlo, pero cuando vas en alianza porque tienen un mismo fin, los resultados seguramente pueden ser más rápidos, más óptimos. Quiero destacar un trabajo importantísimo que recientemente se hizo y se presentó ya gobierno federal, que fue el acuerdo el acuerdo de influenza aviar. Y aquí vale la pena mencionar que es un trabajo que se, que se inició por parte del Comité de Influenza de la Farma Veterinaria desde el 2020, donde los expertos que tienen vasto conocimiento en la materia, se dieron a la tarea de llevar a cabo la actualización de este acuerdo, particularmente del capítulo séptimo, que es donde tenemos injerencia como farma veterinaria y se ha puesto también pues, a la discusión posición de la Unión Nacional de Agricultores. Finalmente, y antes de concluir la entrevista que tuvimos en Pecuarios.com, la directora ejecutiva de la Infarvet nos confirmó que los trabajos, una vez iniciado el 2022, ya con una nueva mesa directiva encabezada por un laboratorio multinacional, irán en sintonía con la farmacovigilancia, la norma oficial mexicana zootécnica 02.993, la campaña de apócrifos y las distintas comisiones, una de ellas la de los parasiticidas. Tendremos, tenemos todavía muchísimos temas en la agenda, hay mucho por hacer y como resultado además me, eh, quiero mencionar de, esta, de este importante encuentro es tomar precisamente la agenda de los temas que tenemos en común con los porcicultores, con la ganadería, particularmente eh, hablando en este caso la MEG, con eh, la UNA. Para cerrar, la licenciada Alexandra Luna lanzó una invitación para trabajar en conjunto, en sintonía, sinergia y sumando esfuerzos para potenciar al sector pecuario, alimentario y de la farmacéutica veterinaria en México. Y vale la pena señalar que hoy, en, con estos más de 25 laboratorios que nos honran con su confianza, eh, se suma en el valor del sector más de 15.500 millones de pesos, siendo prácticamente si alcanzamos el 85% de todo el sector farmaveterinario en México. Vamos por el resto, así que acérquense con nosotros y vean ustedes el valor que representa esta Cámara Nacional. Gracias.